¿Qué trance, carnales? Hoy celebramos el año de la rata con unos papos que la neta sí se les durmió. Los Jordan Retro 13, Chinese New Year. Pa' que se adornen los quesitos, chamacos. Si tú eres aficionado del zapato tenis y te late contenido semanal de alta calidad y en tu idioma, por favor dame ese like y dale un batón al subscribe. Pues aquí nos tienen carnales ojalá ustedes se encuentren sanitos y a salvo en sus casitas con todos sus seres queridos el gabo y yo hemos estado un poco atados con todo este pedo de la cuarentena pero aquí nos tienen de retache para compartir la grasita con ustedes hoy específicamente tenemos estos jordan 13 retro Chinese new Year que salieron el 23 de enero en el sneakers App y vendieron por 200 dólares los jordan 13 fueron los papos que calzó michael jordan en su última temporada con los chicago bulls la temporada del 98 culminó con jordan y los Bulls cobrando su sexto campeonato en 8 años, solidificándolos como uno de los mejores equipos de la NBA en la historia de todo el juego estos papos quedaron sellados en mi memoria, como los últimos papos que Jordan se puso en la cancha, pero desafortunadamente mi memoria y la realidad son dos cosas completamente distintas, ya que los últimos papos que Jordan calzó en la cancha, fueron los 14 que por alguna razón cual no conozco Jordan cambió en el último juego del campeonato contra el Utah Jazz. Efectivamente robándole a los 13 el privilegiado lugar de ser los zapatos que calzó cuando ejecutó el último tiro. Bueno, eso fue el pasado... Pero este es el presente. Este último twist en el 13 de Jordan Brand casi reinventa el 13 con toques súper lujosos. Piel gamusa clara cubre el upper y la suela carga un rosito radioactivo para todos los vatos que ya superaron las prácticas machistas. Están buenísimos para los que quieren declarar un buen ya llegué sin romper el silencio. Los paneles de los dados tienen unos grabados que resambian monedas chinas y dan tributo a las fiestas del año lunar. Este año del 2020 siendo el año de la rata a mí personalmente este grabado me da un vibe estilacho gucci louis batón michael Kors y se me hace un toque súper perro y le da a estos papos un sazón que es decadentemente chido la neta de mi opinión estos papos están súper chingones y tienen un look súper cabrón pero lo mejor de todo es que siguen siendo muy accesibles el sitio de nike en este momento los tiene en venta alrededor de 160 dólares en el sitio y en sitios como StockX se pueden encontrar por tan bajos como 116 dólares dependiendo en el tamaño del calzado para los que no saben qué ponerse con este tipo de zapato yo les recomiendo pantalón de mezclilla negro, una camiseta rosada y una chamarra ponqueta negra si la tienes. Pues a qué los tienen chalanes, díganos qué piensan, ¿les hacen chidos o se les hace que Nike se la pasó de lanza? ¿Cómo vestirán ustedes estos zapatos? Compartan lo que se les ocurre en los comentarios y los vemos en el próximo video.